¿Qué tal amigos? Hoy voy a videoreaccionar al nuevo tema que acaba de publicar Black Mental Junto a Yellow, amir Yang, Nina Fresh, Yanko. Esto se llama Sage 9. Así que vamos a darle play. Yeah. ¡Uh! ¡La victoria! No Siempre partiendo. Escúchenlo, escúchalo, se van a loquear. Y vamos ahí. Voy primera uh. de la Vicky, la rapera de la cera sin espera, verdadera nueva era, callejera. Fui barbero con que quiera, allí lo huele mera, mera, quilera, sin tener un panamera en carretera. Rompo sin barreras, sin moneda en la cartera, sin fuler en mi carrera con disquero, sin disquera, sin andar bonito como Cristina Aguilera. Inca como el nero, traspaso la cordillera. Fui el pasajero, todo un perro mensajero. Sabes que no pongo pero de la Vicky, va tú a primero es lo primero, no me jodas ser rapero. Que las bolas que tú tienes, las que me mangan mera. Rezo para papá. Dios, si me escucha y suena fe dos en tres como quieras No sé, pero me lo que hablo me que te este tema Me la sube, me la sube Me color de rosa, mi te matan por otras cosas. Soy el nuevo virus que corona fue la diosa, como ese polvo blanco que te metes por las fosa. Si quieres suspenso ven búscame, que pa' que le llegues estás bien lejos. Subiste tu intento no dufo Estoy pendiente a mi propio reflejo, si ves maravilla pues yo soy un poco de sin la cosa de es loco ese tema. Ya la conocen, ya la conocen quién es. Ella es, ella es. Ella es Amir Jan Suéltala uh, Sube el tempo, sube el tempo. Wow, Reggaeton, reggaeton Claro, otro nivel, mamá, otro nivel. Dile. Metiéndole De puta madre este tema Recomendado Está en el canal de Black Seed Mental El video completo, sonido original Vayan, directo hacia allá Vayan para allá okay. tengo el cerebro un poco y Nina Fresh También tengo varios problemitas de calle Con una fulano de tales. Creo que los tengo obsesionados Porque parto los instrumentales Y que tengo añales metí en la vuelta Más duro que uno, ven y Wow. Puta que flow, que flow. No me arrepiento, no me arrepiento ver este video y escucharlo a todo volumen. No me arrepiento. Recomendadísimo. Vayan para el canal de Black Cimenta. Venezuela, Perú, loco. Ah, ah. Vamos, vamos. Oye, ah. ¿qué vas a saber tú? Black Sea. No Pero y en mis audífonos no ando formando el escándalo. Los míos son los más vivos, ando con purito vándalo. No te metas al polígono, te vamos a sacar de Cataluña. Sopalto miel en los chibolos Te juro que yo no entro en diálogo No te metas ni con moto No entretas ni trotes ni con con nosotros Estos sapos no trepan porque son porque trapo Y a todos los guapos que me topan para abajo como puto topo Wow, asombrado Estoy asombrado con este video Dale Boom Maneja el micrófono como el balón. O, en vez por al cobre, no busque problema. Y la joven chico la quiero, me y soy el que tiene de corte sin ser un samurai. Para que quiera, fight yo le digo la like. Partiste, Blacksey, partiste. La partió Blacksy, buen video, vayan a buscar este tema en su canal es de Blacksy Metal.